se toman las decisiones en este país y yo creo que ciertamente este pudiera ser el momento de tener nuestros representantes genuinos eh, y precisamente en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Así que está con nosotros en calidad de invitado hoy, quien es, aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, nuestro amigo y hermano y compañero Ramón Antigua. Hermano, saludo y bienvenido a Contacto Diario en su condición de invitado, por segunda vez como invitado en este espacio. <risa> gracias, son. gracias. Antigua, la intención nuestra de Sergio, nosotros y, y el equipo de producción de Contacto Diario, de tenerlo hoy como invitado, es hablar un poco sobre sus aspiraciones, a ser miembro de de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana Y quisiéramos de entrada eh, ¿Por qué Ramón Antigua Aparte de lo que yo he dicho y lo, y lo voy a mantener diciendo siempre De que nosotros necesitamos tener Una voz en una de las instituciones Donde se toman las decisiones en este país ¿Por qué el interés de Antigua De ser parte de la Cámara de Cuentas De la República Dominicana? Saludos a Génesis, que se ponga... Sí, corto. atención, atención, ah. telenor.com, atención Génesis. Portal, portal, de la... portal. Correcto, el y portal. Que, sí. Y que titule bien. Sí. Sí, sí. sí. que titule bien, que el título es lo que determina sí. la, el interés de la, de la lectura. Que esto es lo sí. que va a Génesis para el corte, ¿verdad? Sí. sí. Eh, nosotros aspiramos a la Cámara de Cuenta en esta oportunidad por segunda vez. Creemos que tenemos las condiciones, la calidad, el conocimiento, la experiencia como para poder ir a hacer un aporte eh, a la, al buen funcionamiento de este, de este órgano de control del Estado. La Cámara de, de, de Cuentas de la República Dominicana fue creada en 1854, apenas 10 años después de la independencia nacional. La Cámara de Cuentas tiene ese fundamento en un reporte o informe que hizo Juan Pablo Duarte en el proceso de, en el proceso de la independencia, ...para informar respecto a unos 32 pesos dominicanos que le habían que le habían eh, dado en, como contribución. Y él presentó detallado en qué gastó cada centavo de eso. De ahí comienza... Es, es a era un dineral? Sí, comienza a nacer 1844, nace la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas hoy subsiste, existe, está establecida en la Constitución de la República. Es un órgano constitucional... Con eh, autonomía presupuestaria y administrativa. Es responsable y tiene con, por competencia la Cámara de Cuentas el control y auditoría externa de los recursos de Estado puestos en manos de cualquier institución o persona física. La Cámara de Cuentas es el órgano responsable de crear las condiciones del, con, del Consejo Nacional de Control. Eh, para establecer los procesos y procedimientos que regulen el registro, manejo y, y el sistema de reportería o de informes que deben dar los que manejan recursos del Estado, eh, puesto por esto y que están establecidos en el presupuesto. De forma que la Cámara de Cuenta eh, tiene la responsabilidad y la competencia de auditar cualquier institución o persona que reciba un centavo del presupuesto de la Nación. Ustedes pudieran pensar, bueno, pero eso es lo que hace la Cámara de Cuentas. Es probable que sea la razón por la que nosotros aspiramos a ir a ese, a ese órgano de control de manera constitucional que para hacer los aportes lugar. Existe en contraposición, pero de manera vinculante a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República Dominicana. Pero la Contraloría General de la República, que está creada por la Ley 11.14, tiene por responsabilidad el opera, la, operativizar los procesos, los registros, la auditoría interna, el día a día. La Contraloría maneja o controla lo que tiene que ver con las operaciones de día a día, repito, en las instituciones o donde quiera que se las instituciones del Estado específicamente. Deroga los presupuestos, o sea, ponen los cuartos de la mano donde tiene que ponerlo. Eso la, es lo que hace la Contraloría. La Contraloría tiene que ver con la parte activa, que es una de las cosas que, que habría que pensar, repensar en para reformar la propia ley 10.04, que es que la Cámara de Cuentas actúa, como dije yo una vez en una exposición, que una de las razones también por las que aspiro es que esta es la, decía al principio, esta es la segunda vez. La anterior vez, en el 2017. Nosotros llegamos a ser de 279 evaluados, nosotros llegamos a ser uno de los 15 últimos dentro es, de los es, cuales es, se decidió es, elegir a los 5. Es, los es cinco importante que hay. hacer hincapié en esa partecita antigua, que esta es la segunda vez que Antigua aspira y la primera vez que lo hizo eh, eh, tuvo una excelente bien, participación bien, porque estuvo dentro de los 15. 15, eh, dentro, de los, dentro de esos 15 eligieron a los 5. Correctamente, o sea que esta es una segunda oportunidad extraordinaria la oportunidad que tenemos nosotros en la región del Noreste específicamente aquí en la provincia de Duarte, de que una vez más Antigua aspire y que pueda ser exitosa la aspiración. Viendo, viendo el origen de, de, la, de la Cámara de Cuentas y vemos la, la pulcritud la y la seriedad con que se, eh, se dio su inicio eh, la aspiración de Antigua sería para que esos traspisos que ha tenido la Cámara de Cuentas y esa entrega que ha tenido el Estado o sea que ha sido prácticamente un sello un de la, de los gobiernos pasados y no al origen como lo narra eh, nuestro amigo cuando dice que fue cuando Juan Pablo Duarte dijo esto me quedó, esto yo lo voy a devolver porque esto de, es del pueblo porque yo, yo tengo que decir al pueblo ¿dónde gasté cada centavo? ¿cree que necesita ese saneamiento que por eso la aspiración de, de Antigua a pertenecer a ese importante eh, a esa importante institución de la República? Así es, doctor. La Cámara de Cuenta, que digo que el de la parte que hay que reformar es que la Cámara de Cuenta, como dije yo en la exposición anterior, en el año 2017, la Cámara de Cuenta es, y es un término de quizá mal pronunciado por mí, pero es un, un término que usa mucho el doctor, los, los médicos, es post-mortem. Uh -huh. O sea, la Cámara de Cuenta actualmente actúa después que se ha cometido, por decirlo así, la irregularidad. O sea, la Contraloría tiene que ver con la auditoría, el control y el registro de lo que se está haciendo hoy. La Cámara de Cuentas es de lo que se hizo hoy que hay que revisar o auditar mañana. De forma, y por eso usted ve la lentitud del, de, del sistema operativo de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Porque la Cámara audita, está supuesta a auditar el, la ejecución presupuestaria del año 2019. Pues eso es lo que hay que corregir, según su planteamiento. Sí, es lo, son de las cosas que hay que reformar en la ley. Porque si se hubiera un seguimiento constante por parte de la Cámara de Cuentas, no hubiera que llegar a esa, okay. esa situación. Y en el último de los casos, Víctor, y amigo inteligente, por lo okay. menos más activa, porque la Cámara de Cuentas por lo general hace auditoría ...a cinco años de gestión o cuatro años de gestión anterior. Por ejemplo, es posible bueno. que ahora se comiencen a trabajar los casos del, mil, de, del 2016, a ver cómo operaba tal institución, cómo fue el proceso, el, el procedimiento usado para la ejecución presupuestaria de cualquier institución. Del año, 2000, del año 2017... Entonces, ya tenemos tres años. Yo viví una experiencia en la jurisdicción inmobiliaria, señores. Que en el 2012, cuando llegamos a hacer a las funciones de administrador de la jurisdicción inmobiliaria, solicitamos una, una auditoría por los anteriores cinco años. Debo decirle que en el 2014 rindieron el informe. En el 2014 rindieron el informe. Y fue el 2012, 2013 y el, tres años después. Y oye que, que de las cosas también que hay que reformar en, en, en, el, en el proceso, en los lo procedimientos de la Cámara de Cuentas. Oye, ¿cómo se hace en la, en la práctica? La Cámara de Cuentas hace la auditoría. Primero, hay que solicitársela. La ley establece que ellos pueden ir a investigar, a auditar, a revisar. Y es como debiera así. ser. Es como debiera ser y es lo que manda la ley. Ahora, en la práctica... Se espera que el funcionario o el Ministerio Público u otra institución pudiera eh, eh, solicitarla. solicitarla. O la solicita. A los tres años, te dice, te informa, te dan un preliminar, le llaman. Pero oye, qué chulería, que fue lo que yo viví en la, en la, en la jurisdicción inmobiliaria. Ellos me mandaron el, el, el informe, el, el informe preliminar para que yo revisara en mi condición de administrador de, de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué podía, cuál era la opinión que yo tenía respecto a esa acción o esa actividad económica? Entonces yo, que fui que la mandé a hacer, justifico o no justifico eso. Y entonces ellos arreglan ese, esa observación, esa, ese llamado o esa irregularidad que encontraron en la, en la auditoría. O sea, que el que la manda a hacer puede, tiene la, la, la calidad para eh, justificar o no. Eso que se plantea. Entonces, la Cámara de Cuentas requiere de un proceso, primero, de, hay, hay que trabajar tres temas. El tema de recursos humanos, los recursos económicos y el tema de, de tecnología. Con el tema de tecnología es necesario vincular la Cámara de Cuentas con todos los procesos de todas las instituciones o personas que reciben y manejan recursos del Estado. Y me paso a explicar, dice un amigo mío. Eh... La Cámara de Cuentas no tiene, en principio, ninguna vinculación con el sistema operativo del Ministerio de Salud Pública. Y, de, y debe haber, debe haber una vinculación, ahora en el, en el momento de la tecnología, que permita que la Cámara de Cuentas a tiempo pudiera irse dando cuenta de situaciones que, que están tan, que cometiéndose o que pueden estar siendo irregulares. La Contraloría es el órgano activo, dijimos, ¿verdad? La Contraloría es la que debe hacer auditoría per se, auditoría en el momento. Pero la Cámara de Cuentas, cuando llega a auditar una institución del Estado, llega nueva, sin, a, a, a, a, como si fuera en 1960.